Listo. Bueno, hemos esperado un poquito mientras se va incorporando la, los demás participantes de la acción formativa, pero vamos a comenzar con la presentación para no dilatarnos mucho en el tiempo, sobre todo por, por las personas que sí que os habéis incorporado a tiempo. Mi nombre es Olga Fernández, yo hablo en representación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento universidades. Y bueno, quería dar la bienvenida a este curso, que, que lo que pretende es dar una, una formación muy completa a todas aquellas personas que sois responsables de pequeñas empresas, micropymes, empresas de menos de 10 trabajadores, sí. e incluso a aquellas personas que sois autónomos y autónomas y necesitáis pues, bueno, dar una vuelta a vuestro negocio, a vuestra empresa y sobre todo hacer una transformación digital integral. ¿no? Es decir, no abordar la digitalización de alguna de las partes de vuestra empresa, sino poder abordar esta transformación digital de, de una manera que abarque todas las áreas de la empresa y, y realmente sea útil y, y al final tenga repercusión en la productividad y en vuestra competitividad, ¿no? que es de lo que se trata. En estos últimos tiempos hemos vivido cómo las empresas se han digitalizado casi de forma, bueno, pues de forma a veces un poco abrupta, ¿no? Porque ha sido por necesidad. Y, y la verdad es que creo que la oportunidad que tenéis de estar en este curso es bastante interesante, primero porque vais a tener ponentes de un altísimo nivel y también con mucha experiencia en transformación digital y sobre todo asesorando a empresas como vosotros, que es lo más interesante, para dar real respuesta a vuestras necesidades. ¿no? Es decir, que no invirtáis, muchas veces nos ocurre que hacemos grandes inversiones en algunas partes de digitalización de nuestra empresa o que compramos algún software determinado... Y a veces podemos encontrar en el mercado software que se adapte mejor a nuestras necesidades sin tener que hacer grandes inversiones, o hay cosas que se adaptan mucho mejor a las necesidades y de verdad la, la repercusión que tiene nuestro negocio. Creo que, que bueno, con el plantel de expertos con el que contamos vais a tener eh, seguro un gran asesoramiento. Eh, la bienvenida de hoy le voy a hacer Rocío Díaz Marijal, que es la jefa de servicio pero no ha podido estar con nosotros y por eso os comento que, que vengo en representación, representación de ella. ¿no? Como sabéis, el curso empieza hoy. Cuando terminemos esta, esta sesión vais a tener los contenidos abiertos en la plataforma. Los contenidos van a estar abiertos hasta el 13 de diciembre. ¿Y cómo lo vamos a organizar? Bueno, pues el curso consta de, de varias partes. Tiene una primera parte, donde vamos a tener un contenido online y vais a tener también unas masterclass, que son sesiones impartidas por expertos, Hoy en este caso tenemos a Inés con nosotros y me siento incapaz de pronunciar tu apellido, Inés, lo siento muchísimo. No, pasa nada. Mi, mi marido, Boquerón de pura cepa, lleva 20 años y también se atasca en algunas de las consonantes, así que... Yo, yo lo he leído pero me siento incapaz de pronunciarlo porque ahora ya nos hablará un poquito más de, de su perfil y de quién es y, y, cómo, y quién es ella. Pero bueno, sí que, sí que es importante que, que después de esta sesión, hoy tenemos la primera masterclass, vamos a tener cinco más que irán repartidas a lo largo de todo el temario y van a ir acompasando todo el contenido online que vais a tener a vuestra disposición en la plataforma. Y luego el curso cuenta con una segunda parte. Esta segunda parte me parece muy interesante y creo que, que es muy interesante que la aprovechéis bien porque se trata de, de, bueno, de, de una parte donde vais a crear vuestra hoja de ruta. Es decir, no todas las personas que necesitan digitalizar su negocio y lo tienen que hacer de la misma forma. No, como hemos comentado al principio, no todos tenéis las mismas necesidades, ni las mismas inquietudes, ni la misma necesidad de buscar determinada financiación, ayudas, etcétera Es decir, cada uno tenéis eh, vuestras propias necesidades y lo más importante aquí es crear la hoja de ruta que se adapte a las vuestras específicas. ¿no? Entonces, por eso os comentaba que este curso no es un curso solo teórico, sino que tenéis luego esta parte de crear vuestra hoja de ruta. Esta hoja de ruta la vais a ir creando en grupo, porque también consideramos que es muy interesante que compartáis experiencias con otras personas que están al igual que vosotros, porque realmente eh, es siempre enriquecedor, ¿no?, estar alimentándose de los fracasos y los éxitos de otras personas que, que están en una situación similar. Y después vais a tener también horas que bajo demanda podéis, podéis solicitar y tendréis el asesoramiento experto individualizado para vosotros. Es decir, desde el principio, trata de un programa muy completo que, que me gustaría que aprovechaseis. ¿no? Y si os digo en, en representación de la consejería, pues bueno, que nos gustaría que si alguno de vosotros no, no podéis seguir con el curso por disponibilidad o por algún motivo personal, pues por favor nos lo hagáis saber lo antes posible porque se han quedado bastantes personas fuera, sin plaza y consideramos que, que, bueno, que es interesante también por respeto a todas estas personas que se han quedado fuera, que si alguien ve que no, no va a poder seguir el curso, pues lo antes posible nos lo comunique. ¿no? Nuestra intención es que todo lo podáis seguir, que realmente lo aprovechéis. Y como os digo, ¿no? hemos intentado montar un curso muy, muy a la medida de la microempresa, de la micropyme y de los autónomos con profesionales que conocen muy bien vuestra realidad. Y yo creo que eso es de las cosas más interesantes, más enriquecedoras que vais a poder tener. Y bueno, ya no me alargo no me mucho más porque contamos aquí también con nosotros, no solo con Inés, que es la persona que se va a encargar de la Masterclass, sino también contamos con Ana Infantes, que es la coordinadora del programa de formación, y con Manuel Maroto, que es el tutor del curso, que vais a tener siempre a disposición. Ana nos va a contar ahora un poco en qué se basa el curso, cuáles son sus contenidos y ya vamos dando paso. Muchísimas gracias a todos y como os digo, bienvenidos y para cualquier cosa que necesitéis, pues tenéis tanto a la coordinadora del curso, a Manuel Maroto, a cada uno de los ponentes y, por supuesto, a nosotros, que estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. Muchas gracias. ¿Ana? ¿Tienes el micrófono silenciado, Ana? Disculpa. Gracias. Gracias, Olga. Eh, bueno, como ha comentado Olga, vais a tener una, una parte del curso en la plataforma que se abrirá a las 8 justo cuando Inés termine de, de contaros todo lo que vais a aprender hoy. Eh, en esa plataforma online vais a tener a, a Manuel, que os lo presentaré en un ratito, para que os va a ayudar eh, muchísimo, va a ser vuestro tutor en la plataforma y lo más importante, como comentaba Olga, en la parte más interesante eh, de, del curso, que es la creación de la, de la hoja de ruta, de vuestra hoja de ruta, de cada una de vuestras micropymes o de vuestros negocios como, como autónomos. Eh, él os dará, lo vais a conocer bastante bien, os va a dar una de las masterclass os va a dar también varios webinars, ya os iremos eh, poco a poco descubriendo sorpresas sobre cómo os vamos a, a agrupar eh, en esas tutorías por grupos para que sean en grupos de interés, para que el, network, el networking sea realmente útil para todos vosotros y os podáis echar una mano, crear sinergias y, y generar negocio, que al fin y al cabo es un poco para, para lo que estáis también aquí. Eh, los contenidos que vais a ver en la plataforma, que hemos hecho con muchísimo cariño, eh, lo han hecho expertos en, la, en, en las materias diferentes. En la, primero vais a ver en la unidad 1 eh, la economía digital. Esta unidad va asociada a la masterclass que os va a dar Inés dentro de un momentito. Eh, vais a ver qué oportunidades os ofrece la economía digital, vais a ver ejemplos operativos, casos de éxito... Eh, y Manuel va a estar ahí por si necesitáis cualquier cosita más. En la unidad 2 vais a desarrollar vuestras propias competencias como líderes de estas micropymes, como eh, trabajadores también, porque al final lo somos todos, vais a aumentar vuestra productividad, aprender a comunicaros mejor y de forma más eficiente y también eh, cómo tratar a vuestro personal colaborador y lo importante que es que estén también formados igual que lo estáis haciendo vosotros. La unidad 3, eh, vais a conocer al cliente y vais a saber cómo mejorar su experiencia. Auguro que esta será la unidad que más os interese, eh, porque vais a ver eh, marketing, vais a ver cómo son los clientes en la actualidad, en esta nueva normalidad que tantos dolores de cabeza nos está dando, pero que también trae eh, conlleva sus oportunidades, como iremos viendo poquito a poco. Y en la unidad 4 vais a analizar los recursos que necesitáis, desde lo más difícil de, ciber, de ciberseguridad a CRM, ERPs, eh, cualquier tipo de herramienta de comunicación. Y ya sabéis, tenéis la plataforma, tenéis los foros de la plataforma, y en todo momento podéis dudar, aquí no se viene solo a aprender, también se viene a dudar. Eh, podéis preguntar a Manuel, podéis preguntar a todos los docentes que os van a, tener, a atender encantados en todas las masterclass. Eh, tenéis ya en el campus virtual esperando la ficha técnica para que veáis quiénes van a ser todos estos ponentes expertos. Y a poquito a poco iréis imaginando vuestra hoja de ruta. Pero ya os dará Manuel una clase magistral, super magistral, sobre cómo hacer precisamente esa hoja de ruta, dependiendo de qué es lo más interesante para el negocio de cada uno de vosotros. Bueno, y sin más, os presento a Manuel Maroto, vuestro tutor, que él mismo os dirá un poquito quién es. Hola, buenas tardes a todos. Gracias Ana, gracias Olga. Y bueno, como bien decíais, pues voy a ser, por así decirlo, un poco el, el, el nexo de unión. Entre todas esas, entre cada una de las partes que ha explicado muy bien Olga, en las que se divide este, este curso ¿no? de transformación digital. Realmente voy a, estar, voy a estar a vuestra disposición, que es lo más, lo más importante. Voy a ver, voy a hacer el seguimiento, por así decirlo, de, de vuestro avance, la resolución de las dudas que, que, que surjan. ¿no? También voy a estar ahí para aprender de, de aquello que queráis con, compartir, ¿no? darnos a conocer en base a vuestra experiencia y también impartiré hacia el final del curso una masterclass de kit esencial de transformación digital. Además, en esa segunda parte que comentaba Olga y también Ana sobre esa hoja de ruta, que quizás sea la parte más importante, pues también se van a impartir una serie de webinars de dos horas de duración que se harán agrupando, como apuntaba Ana a por con intereses a, a todos los integrantes de, de, del curso y ahí lo que trataremos es de eh, diseñar, lanzar un plan de acción, no solamente diseñarlo, sino que, que lo podáis ejecutar para, para bueno, dar ese salto, esa eh, adaptación de vuestra empresa a la nueva realidad digital que, que tenemos. Además, también os acompañaré para, para cada una de las partes que se nombraban antes, va a haber un foro donde podéis volcar todas las, las dudas, cuestiones que, que tengáis y bien los, los profesores de, de la Masterclass, yo mismo, pues os iremos ahí dando respuesta a todo lo cuanto planteéis. Además, os quiero indicar, no suele fallar pero si tenéis algún problema también con la plataforma de índole técnico, me lo podéis hacer llegar a mí, para que yo a su vez lo pueda trasladar y le busquemos la solución lo, lo, lo antes posible. Solo me queda, además de daros la bienvenida a todos y a todas, animaros a que compartáis todo aquello que, que, que sabéis y lo que no, que lo preguntéis, por favor, porque se trata de eso, no de, de ayudaros, y de que intercambiemos, en la medida de lo posible, experiencias sobre nuestras empresas y nuestra adaptación a, a lo que es la transformación digital, y a lo que es, además, eh, yendo un paso más allá, pues esta nueva época que nos ha tocado vivir ¿no? con la pandemia, que ha vuelto a trastocar o a acelerar todo muchísimo más. Así que, simplemente recordaros que... Estoy a vuestra disposición y, y nada, bienvenidos, bienvenidas y ánimo. Pues ¿Pasco? nada, ah perdón, ¿Perdón? eso te iba a decir, digo, si no, damos paso a Inés para sí. que ya comencemos a hablar y bueno, pues nos comente qué vamos a hacer esta tarde y, y cuál es el tema que, que nos ocupa. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Olga. Eh, bienvenidos a todos. Eh, yo espero no, simplemente no aburriros con, con el tema, porque de transformación digital, la verdad que se puede hablar eh, mucho, muy largo, muy denso, muy profundo... Y a veces no sacar nada en claro. Entonces, yo eh, intento ser de lo más eh, clara, directa y a veces hasta políticamente incorrecta. Ya <risa> me, me ha salido una, una rima. Eh, explicando algunas cosas. La, la idea de, de, esta, de esta tarde... Eh, es aproximaros a todos eh, a algunos conceptos, a algunas tendencias comunes que nos afectan a las empresas eh, en relación a la digitalización, no a las tecnologías digitales. Aquí ya empiezo a matizar a la digitalización, a la transformación digital como una posible o necesaria ventaja competitiva. Y en, en este curso creo que el, el objetivo precisamente es este, de aterrizar todo esto de que nos está haciendo un pequeño room room, que si página web, que si e-commerce, que si hago eh, campañas virales en Instagram, que si aplico las nuevas herramientas para la productividad, pero bueno, ¿cómo lo hago? Nos pasamos el día en los Zoom, Webex, GoToMeetings etcétera etcétera eso es transformación digital porque parece que nos distrae mucho pero cómo realmente las empresas podemos sacar eh, el provecho y cómo podemos mejorar nuestra sostenibilidad y nuestra eh, situación en el mercado como he dicho yo intento ser todo lo más clara posible me disculpáis si a lo mejor en alguna explicación utilizo algunas palabrejas que son muy de, eh, llamémoslo de jerga técnica, pero en algunos casos mmm, es necesario, en otros casos a lo mejor simplemente se me escapa. Eh, simplemente para presentarme, eh, mi nombre es Inés Skotnitska, sí, el apellido es muy andaluz, como veis, ¿vale? por las tierras de Coín, bueno, broma aparte, eh, yo de nacimiento soy polaca, lo que pasa es que ya llevo ah, más de 20 años, eso es feo reconocer, <risa> eh, en Andalucía y llevo dedicándome a temas de servicios empresariales, sobre todo consultoría de cambio, consultoría de innovación, desarrollo de proyectos de I +D, eh, precisamente con las empresas pequeñas y grandes andaluzas y también nacionales. Eh, Llevo, creo que también más o menos 18 años mentorizando los proyectos de diferente índole eh, desde tiempos de Nova Pyme, de gestión de, de innovación, de los planes 1 y 2 de modernización e innovación de Andalucía. Es decir, que ya son muchos, eh, muchos proyectos de cambio impuesto por circunstancias o impuesto por la coyuntura que, que han ido transcurriendo y um, que pudimos contrastar tanto los empresarios, yo eh, junto con un socio, bueno, tenemos una empresita, una empresita pequeña, pero bueno, Peleona, eh, y pudimos contrastar cómo algunas empresas se embarcan en una, un cambio muy grande, impuesto por la tendencia por las circunstancias, eh, pero realmente no sacan nada claro o ningún provecho de, de este cambio. ¿Por qué? Porque como mmm, esa es la, la meta o el objetivo principal que quiero dejar eh, claro después de esta charla, después de esta masterclass, eh, la transformación digital no es fin en sí mismo, es un vehículo, un medio, un camino que nos tiene que llevar a unos objetivos que nosotros mismos, como la empresa, o como los líderes, como los empresarios, nos proponemos. La transformación digital no es una medalla que nos colgamos, es una pala para acabar un canal. Entonces, eh, eso quiero que, que os quede muy claro, porque a veces, y seguramente que veréis en vuestros proyectos, eh, en tema de diagnosticar, qué necesito de la transformación digital, diagnosticar a lo mejor por, por dónde tiro, quito esta línea de negocio, me centro en canales digitales o, o sigo vendiendo como, como siempre, van a ser decisiones que no van a ser nada bonitas, os lo digo ya. Y también cuando llegaréis a las partes que vais a trabajar con Manuel, probablemente veréis que eso como todo en el mundo eh, empresarial. Hago esto, pero dejo de hacer lo otro. O hago esto a cambio del otro. Es decir, son decisiones y decisiones. Entonces, si antes de que empecemos la parte un poquito más eh, genérica de los conceptos, de las tendencias, quiero dejar claro que hacer proyectos de transformación digital es un esfuerzo, son muchos recursos y hay que estar bien preparado y bastante convencido para, para que lleguen a buen puerto, ¿vale? Bueno, sin más eh, retrasar, sin más dilación, voy a pasar a compartir la pantalla con la presentación. Eh... Pues... Perfecto, creo que creo que perfectamente podemos, podemos verlo todo. Si algunos no lo veis, por favor, avisadme por el chat. Eh, Se ve perfecto, Inés. Vale, perfecto, Ana, gracias. Eh, yo os prometo que a las 8 menos 5 estamos terminando. ¿Por qué? Porque algunos todavía tenemos cosas que hacer en nuestras empresas, y lo digo por vosotros, pero también porque como vais a tener la, la disponibilidad tanto esta grabación como el, eh, la presentación, eh, creo que es mejor reflexionar poco a poco que saturarnos con algunos conceptos, con algunos datos, con, algunas, eh, con alguna información. Eh, esta, esta charla, esta masterclass, persigue principalmente cuatro objetivos. Es definir cuál es el objeto y objetivo de la transformación digital en un entorno empresarial. Es decir, en un entorno que maximiza el beneficio. Eh, y eso es muy importante tener en cuenta desde el principio. La transformación digital no nos puede costar más en eh, conceptos de productividad, en, en conceptos del talento que a lo mejor se nos escape y en conceptos de, de inversión que el resultado que va a tener. A medio y a largo plazo. También en, este, eh, en esta charla voy a eh, transmitiros o voy a intentar daros pinceladas de cómo definir un impacto que tiene la, la transformación digital sobre la empresa. Eh, en rasgos generales. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser diferente dependiendo de vuestro sector, dependiendo de la antigüedad, dependiendo del funcionamiento de cada una de las organizaciones. Pero hay una parte común que hay que tener en cuenta antes de que cualquier empresa, desde... Pequeño autónomo que está trabajando, eh, haciendo a lo mejor las instalaciones en eh, localizaciones de sus clientes, hasta una gran empresa transformadora agroalimentaria con un montón de proveedores, un montón de, de materia prima, eh, tiene que establecer en qué y en qué grado impactará la transformación digital. Luego, vamos a ver la importancia que puede tener la transformación digital o, en general, la digitalización sobre la supervivencia y sostenibilidad eh, empresarial. Es cierto que nos puede ayudar, pero todo depende cómo lo haremos. No siempre significa que si aplico las herramientas TIC, las tecnologías TIC, me digitalizo como empresa, eh, voy a ganar más eh, voy a trabajar mejor. Eh, todo esto es muy relativo. Y finalmente, aunque van a ser, como dije, solamente pinceladas genéricas, porque esto vais a trabajar en una sesión específica con, con Manuel, eh, vamos a ver los pasos necesarios para implantar eficazmente las estrategias. Yo, eh, en esta sesión, también os digo que vamos a hablar mucho de estrategia y. Poco de táctica y operativa. ¿Por qué? Porque, ya os lo digo, si un consultor en tema de transformación digital va y os dice, esto es el camino, una hoja de ruta, un itinerario, esos son los pasos que si aplicas seguro, seguro, que te funcionará, pues no es un buen consultor. ¿Por qué? Porque cada empresa es un mundo, cada circunstancia es un mundo, cada equipo es un mundo y no podemos partir de la premisa de que todos somos iguales antes de empezar y todos necesitamos lo mismo. Eh, para que veáis lo que vamos a ver concretamente hoy en la, en la sesión, vamos a ver un poquito, voy a pasar por encima porque creo que es importante para que aterricemos, de esto de cómo se come, lo de la transformación digital, por qué surge y, y por qué todos están eh, empecinándose a que seamos tan digitales, principalmente porque hay muchas oportunidades en la economía digital. Eh, luego, vamos a ver exactamente para entender con unas palabras muy sencillas y con... Eh, algunos atributos, llámalo adjetivos, eh, muy claros, qué es la transformación digital y qué eh, oportunidades nos trae como empresas. ¿Vale? Y también vamos a ver eh, la importancia del factor humano. No me gusta decir factor humano, pero que la importancia de las personas en la transformación digital sin involucrar a las personas y sin tener en cuenta a las personas, no llegamos a buen puerto en eh, transformación digital. Eh, luego, como os he dicho, vamos a ver el impacto que tiene la transformación digital. Eh, las capas de negocio o las áreas de negocio dependiendo también mucho del sector, de la tipología de la empresa, que se eh, ven afectadas habitualmente por la transformación digital. El tema de las ventas, que es un tema muy caliente, muy caliente, muy caliente en la transformación eh, digital, pero sobre todo, cómo vincular estas capas y estas, eh, estas, este impacto con el siguiente, el siguiente punto, que son las etapas de la transformación. Porque veréis que hay algunas capas que se pueden digitalizar o transformar digitalmente de una forma muy fácil, utilizando una sola herramienta y compartiéndolo a través de WhatsApp. Fijad que es sencillo. No hace falta inventar o instalar grandes aplicaciones o, o, o Dios nos salve, eh, programar una propia. A veces son cosas muy sencillas, pero sobre todo tenemos que ver cuándo merece la pena y en qué etapa estamos nosotros y a qué etapa podemos eh, ostentar a llegar. Y finalmente voy a intentar contaros algunos ejemplos, si nos da tiempo, si no ya pasaré a, a Manuel eh, enlaces de algunas empresas que lo han hecho tremendamente bien y algunas que, y de esto se aprende muchísimo, han fracasado estrepitosamente. Pero casi siempre se fracasa en transformación digital porque, por dos motivos. O porque se pone la careta entre los bueyes o porque se quiere abarcar demasiado. Y transformación digital es una de estas eh, metodologías o estos enfoques de cambio donde el enfoque de pasito a paso. Siempre funciona mejor que todo de golpe, ¿de acuerdo? Pues eh, ya paso directamente a, a, la, a la parte de, de contenido de, de nuestra charla. Eh, yo en principio, antes de saber que estamos, eh, ahora mismo estamos creo que 15 o 14 personas, pero había más de 40 personas inscritas, entiendo que hoy es día complicado después de un día libre, esta semana más cortita hay que sacar mayor provecho, pero la transformación de, de digital parece una palabra, un concepto de moda. Pero no es ni un concepto eh, de moda, ni es uno nuevo, ni es eh, realmente algo que las empresas eh, les ha tomado po por sorpresa. Son muchas estrategias y muchas, muchos cambios a nivel de las operaciones, las operativas de, de negocio, que están vinculadas a transformar el negocio en más consolidado, más sostenible, más rentable, más duradero, utilizando, y aquí hay un pequeño matiz que data a últimos 5-7 años, basado en datos y basado en tecnologías. Si hace... Diez años estuvimos hablando de innovación tecnológica, eh, hablando de tecnologías eh, casi eh, relacionadas con eh, ingeniería, con redes, con grandes desarrollos eh, tipo aplicaciones, SAP o Racle. Ahora, cuando hablamos de transformación digital, estamos vendiendo una estrategia de cómo llegar al mercado por parte de interna, o sea, modelos de negocio, productos y sobre todo por parte externa, es decir, todas las operaciones con clientes, con proveedores con administraciones y especialmente la, client la experiencia o el marketing enfocado a los clientes Para aterrizar eh, os he traído un par de, un par de esquemas para que, para que entendáis la relación o para que podamos eh, tener como un glosario común eh, entre lo que es la economía digital y la transformación digital. A veces, de una forma un poco confusa o ambigua, se utiliza de forma sustitutiva estos dos conceptos y no lo son. Economía digital, principalmente, nace en el entorno de las empresas cuyo cobre, cuyo recurso principal son las tecnologías TIC. O sea, las empresas de desarrollo de software, de, de, de comunicaciones, eh, las empresas, a lo mejor, de eh, aplicaciones en la nube, etcétera etcétera Mientras que la transformación digital abarca bastante más, porque puede abarcar a las eh, acciones y las iniciativas que ocurren o que acontecen en todos los sectores, desde los más tradicionales y más vinculados a eh, interacción persona a persona, o sea, servicios o estrategias de atención al cliente cara a cara, hasta las empresas más sofisticadas, farmacéuticas, con laboratorios, donde parte del proceso es supervisado o eh, realizado por los robots, por los sensores, totalmente automatizados. eso podrían ser los dos extremos eh, de lo que sería la, la transformación digital pero esto no significa que ni este laboratorio tan sofisticado realmente pertenece a la economía digital o que este, eh, esta atención, estos guías de viajes, por ejemplo, eh, también pertenezcan a la economía digital. ¿Por qué? Porque para que una empresa, una entidad, un proyecto sea de economía digital, tienen que darse principalmente cuatro factores. Y estos factores no implican la transformación digital. Estos factores son comercio electrónico o que las ventas se lleven a cabo en formatos digitales online con muchas excepciones y con muchos matices. Estoy hablando de forma general. Que el eh, talento que está desarrollando estas ideas, esas empresas eh, esté mmm, vinculado a las tecnologías TIC, no necesariamente como pone aquí, de cómo se está eh, reclutando, cómo se está eh, formando a los, a los trabajadores, sino que las empresas eh, que son de la economía digital per se eh, tienen trabajadores formados en las TIC. Cuando se está transformando digitalmente, podemos partir de la situación donde las, los trabajadores o los miembros del equipo no tienen conocimientos avanzados de, de las tecnologías TIC. También el nivel de adopción en general de las, de las tecnologías suele ser bastante más alto en la economía digital y el marco fiscal tiene eh, digamos, sus eh, particularidades. Siguiente, eh, siguiente diapositiva que he traído es simplemente para ilustrar cuáles mm, sectores ya están avanzando hacia ser eh, líderes o ser que llamamos unicornios o, o los novatos en la economía digital. Como veis, la gran mayoría de los, de los sectores de las industrias se, se ubica en un grado bastante reducido desde el punto de vista de, de, del grado de digitalización. Por ejemplo, la, la educación. Estamos hablando tanto del tema de educación a distancia con la pandemia mediante, pero no alcanzamos casi ni 5%. Es decir, que aquí para, para ubicaros, aquí se encuentran muchas oportunidades de ganar cuotas de mercado, de mejorar la sostenibilidad, consolidarse utilizando las estrategias o las herramientas adecuadas de transformación digital. En temas de, por ejemplo, telecomunicaciones, servicios eh, eh, TI, medios de comunicación, multimedia, etcétera, etcétera, incluso comunicaciones por satélite, pues ya no queda tanto por hacer. Esos eh, son ya empresas, eh, sectorialmente hablando, maduras de la economía digital. ¿De acuerdo? También hay otro concepto que está muy vinculado, sobre todo en eh, sectores transformadores, manufactureros, eh, con la economía digital, también parte con transformación digital, que es la eh, industria 4.0 o la cuatro, cuarta revolución industrial, que sería como un paraguas mucho más grande. Eh, si, si observáis en este gráfico, son las partes que coinciden, pero no necesariamente se solapan. Explico, si una empresa aplica inteligencia artificial, no necesariamente se está transformando digitalmente, ni tampoco necesariamente está ubicada dentro del marco de la eh, economía digital. ¿Por qué esa matización? Porque a veces confundimos, confundimos y nos, nos confundimos y confundimos a veces nuestros clientes o nuestros, nuestros proveedores eh, ubicándonos en un apartado u otro. Y esto mmm, a veces nos puede cerrar las oportunidades. ¿Por qué? Porque la economía digital, si tiene algo nuevo... Aparte de las economías eh, que hemos escuchado eh, habitualmente, tipo verde, azul, eh, um, por ejemplo la, la economía social, pues lo que quiere de nuevo es que crea nuevos mercados porque los usuarios interactúan con nuestra empresa de modo diferente. Interactúan a distancia, interactúan a través de interfaces y interactúan a base de eficiencia de mm, transformación y eh, transferencia de datos, hablando mm, de forma muy general. ¿Qué subyace en, eh, en la base? ¿Cuáles son los pilares de esta economía digital? Esto también hay que tener en cuenta. Son las tres tecnologías, pero si la tecnología digital abarca eh, las empresas que están involucradas estrechamente en trabajo con, en y para estas, estos, estas áreas, no eh, necesariamente esto implica una transformación digital, o sea, si sí, la convergencia tecnológica es toda la junta de caminos de estas tres tecno, estas tres familias de tecnologías, informática, electrónica, telecomunicaciones, es el camino directo, a veces más corto, a veces más largo, de crear empresas, proyectos de economía digital, no hace falta que tengamos en cuenta estos tres, eh, ni siquiera dos, muchas veces, eh, para transformarnos digitalmente. Y también quiero aquí eh, dejar muy claro, que eso es un informe que se publica todos los años y cada vez está avanzando, que los componentes de economía digital son mucho más sofisticados de lo que una empresa, una pyme, una empresa de servicios, pequeña, mediana o grande, puede necesitar para sacar provecho de eh, mercados y de las comunicaciones digitales para ganar cuota de mercado, vender mejor o vender más. ¿Vale? Y entonces, estos componentes serían principalmente tres. Y esto define una empresa o un proyecto dentro de la economía digital. O sea, que sea digital, no presencial, un, un, utilizando las tecnologías TIC, que haya servicios o bienes digitales, y esto no es una condición imprescindible para la transformación, pero sí para la economía digital. Y finalmente, que las actividades económicas estén basadas en estos eh, modelos de negocio o estos negocios transformados. Eh, la transformación digital, por, en, por lo contrario, pues a veces nos deja en este primer apartado. Estos son ya Fases o etapas avanzadas de, de la transformación digital. Y cuando digo avanzadas, eh, lo digo con boca grande y también os digo directamente que esto implica un coste. Porque si nosotros tenemos un producto tangible que embalamos, que estamos eh, vendiendo a cierto nicho, cierto segmento de clientes, no es tan fácil convertirlo en digital. Casi siempre implica mmm, una transformación digital, pero no se llega a un servicio estrictamente digital. También eh, es necesario, y allí confluyen la, las, los dos enfoques de la economía digital y de la transformación, que son las competencias. Y, como siempre digo, está bien echar un poquito el ojo a, más allá de lo que necesitamos hoy para la operativa, o sea, para hacer un proyecto de transformación digital, podemos necesitar mucho menos. Podemos necesitar tiempo, unos recursos y ganas y podemos apañarnos bastante bien, pero para llegar a más allá ya hará falta más competencias nuestras como promotores o de nuestro equipo. Y si entre este, este abanico de las, de, de, de las competencias, yo os diría, las, el conocimiento digital se aprende, la comunicación digital se aprende. La... bueno, esas son las cosas del directo, disculpad. El liderazgo en red también se aprende. Lo más, difícil, lo más difícil y lo realmente esencial para abarcarse a la aventura en la economía digital, en transformación digital, es orientación al cliente, no la herramienta digital, no el canal digital que yo quiero o que está de moda. ¿Qué usa mi cliente? Si mi cliente es una persona de mayor, de tercera edad, que sí que coge el teléfono, que a lo mejor eh, los, eh, los nietos le enseñaron cómo utilizar el WhatsApp, por favor, no hagamos burradas haciendo unas eh, campañas en Instagram. Eh, y lo mismo, la gestión de la información. Si el dato y la información es... Eh, la sangre, la, la, la, la chicha de, de la economía digital y también es un poco el gasoleo de la transformación digital, pues a veces mmm, acabamos como prestige, volcando todo, porque nos saturamos. Gestionar de la información es descartar lo que no puedo procesar y esto también es muy importante. Y lo esencial, tanto para la economía digital, pero... Pues primordial, lo, lo, lo cardinal para emprender la eh, transformación digital, visión estratégica. La transformación digital para nada va de aprender de memoria cómo se hace mmm, desde el teclado todas las eh, funciones de una, una aplicación o cómo lo puedo hacer casi controlando con la mente. Para nada, para nada. Conozco empresas pequeñitas que se han digitalizado en su primera fase compartiendo un Excel a través de un Dropbox y les ha ido muy bien, porque esta era una medida para dar el primer paso y a veces pues, les ha funcionado durante un año, dos años, hasta que se han sentido lo suficientemente seguras y con confianza para dar el siguiente paso. No nos obsesionemos que tenemos que tener un portal como Houston en NASA, le vamos a estar eh, comprobando cada dos por tres, que si predictivo, que si analíticas, que si baja, que si sube, ¿y qué hago yo con esto? Pues probablemente poco, probablemente poco. Para que veáis que si alguien quiere llegar a la complejidad extrema, esto lo, este, este diagrama lo he traído para agobiar a todos, a mí también, ¿Vale? Pues Economía digital pues, o oh, la meta final, la, el puerto del destino de la transformación digital, nos puede llevar a unas cosas muy sofisticadas. Pero esto no es que probablemente necesitará una pyme que está trabajando en una nave en el polígono, haciendo productos de aluminio, haciendo a lo mejor moldes eh, para la construcción o para cualquier otro sector, va a necesitar algo más sencillo y mucho más manejable que sirva para su negocio, ¿de acuerdo? Porque eh, si algo o algo eh, caracteriza nuestros tiempos, es que mm, nos complicamos eh, muchísimo y a veces no es necesario. Y finalmente... Eso os he traído, porque vais a poder después echar vistazo a esta presentación, Ana creo que os la, os la dejará subida, que hay nueve, o cada vez hay más, pero cada año se eligen algunas que son principales tendencias relacionadas con la economía digital, que suelen corresponderse con unos nichos para crear nuevos servicios y crear nuevos proyectos de emprendimiento, pero suelen, también lo digo, suelen ser bastante sofisticados tecnológicamente. Entonces, si algún día tenéis entre elegir, hago la transformación digital o me lanzo de cabeza para hacer eh, un desarrollo de los objetos autónomos porque quiero comprobar algo en, las, mm, eh, en un entorno contaminado, tóxico, etcétera, etcétera, etcétera, etc., quedaos con... Lo que ya se os da bien, avanzad y después lanzaros al mundo de innovación. Yo eh, me dedico a la innovación y a veces son IMAXDs de estas eh, gordas, eh, robustas, muy caras, con empresas, con consorcios, 12% de los grandes arranques, yo los llamo los arranques y motivaciones de I más D, muy sofisticadas, llegan a buen puerto. Y ahora mismo, en caso de una pyme, de una pyme que siempre está operando en, en, a nivel de recursos escasos, siempre nos falta o tiempo, o dinero, o personal, o contactos para llegar a más, eh, es mejor, mejor quedarse a avanzar, que hacer una innovación disruptiva. O sea, lanzarnos de cabeza de ser una tienda de barrio a ser eh, un boutique de moda con probadores virtuales. Porque nos va a costar mucho y el riesgo es muy alto. Bueno, después de esto me diréis, vale, ya sabemos lo que no es la transformación digital, pero ¿qué demonios es la transformación digital? Pues Transformación digital. Lo primero va a ser así motivador, ¿vale? Lo traigo aquí en la personita esta, que bueno, un hombre cachas echa echa luz por la boca, que eso no lo no sé si es bueno o malo, pero la transformación digital, lo principal, es una estrategia, pero ya no es una opción, es una necesidad. Y como todas las necesidades, dependerá del punto, el momento y las características que tenéis ahora o en el momento que decidáis a empezar esta transformación o este cambio digital. ¿Por qué? Porque ahora mismo posiblemente estáis, estamos a noviembre de 2020, año pandémico, fin del mundo, los mayas, etcétera, etcétera, decís, pues mira, tengo que vender en los canales online, tengo que tener todo el equipo teletrabajando, tengo que tener eh, contacto con los proveedores para hacer eh, las comparativas diarias automatizadas de los precios, porque si el tornillo sube, tornillo baja, que un eh, no sé, metro eh, de la tela sube, que baja, no sé cuánto, lo tengo que saber todo y me tienen que hacerlo en unos gráficos. Pues eh, si ahora mismo no estáis vendiendo, no estáis haciendo una cosa, o sea, aparte de decidiros por la transformación digital, pues a lo mejor os irá bien. Pero la realidad de los negocios es primero vender, primero facturar, primero apañarnos con nuestro propio equipo y satisfacer los clientes y después lo que venga. Pero lo que venga también tiene que tener lugar. Por eso, mejor pasito a paso, pero no descartar esta necesidad, porque es una necesidad, por no decir obligación. La, la transformación digital tiene claras oportunidades, claras, claros campos de oportunidades que tenemos que tener en cuenta antes de dar primer paso. Eh, ¿Y por qué traigo las oportunidades antes de la definición per se que es la eh, transformación digital? Porque creo que se entiende mucho mejor. Y se entiende mucho mejor si pensamos que si nuestro cliente, aunque sea otra empresa, aunque sea institución, aunque sea una persona de 40, 50, 60 años, eh, en un momento dado nos dejará de comprar o quienes tomarán decisiones llegará a ser una generación de 20 30 añeros, se nos ocurrirá en este momento que tengo que vender y tengo que añadir un valor digital. ¿Por qué? Porque las generaciones que llegan ya no quieren cara a cara, ya no quieren en su mayoría una reunión, incluso una comida de negocios. Eso sigue existiendo y seguirá existiendo. Pero mmm, si el cliente o el proveedor te pregunta, oye, que te lo mando de ahí o así, que me ha llegado antes a la nave que tengo aquí, el de reparto y no sé cuánto, te lo preguntará por, por, por WhatsApp. Ni siquiera, ni siquiera por la aplicación que estás eh, utilizando habitualmente con el de distribución o de logística. Lo hará por WhatsApp. Por lo tanto, la transformación digital tiene que tener en cuenta que la necesidad de la que hemos hablado antes está muy estrechamente vinculada a que la experiencia de que cómo interactúo contigo, empresa como proveedor del servicio o del producto o con el producto que me estás ofreciendo sea al menos parcialmente digital. Y me vais a decir... Oh, pues yo vendo botellas de vino. Me dirás, ¿qué experiencia digital? Pues sí, pues la, los que venden las bodegas, los distribuidores, los boutiques eh, exclusivos de Cata, que una parte de, de sus ingresos es la venta de una botella o de varias botellas o del pack de botella eh, de vino. Lo que venden que con un código QR o con una información se accede a una web donde la gente cuenta dónde se estaba tomando este viñito, de dónde ha venido la uva, por qué el aroma incita a eh, unas experiencias únicas, bueno, pagando 400 pavos, estoy hablando de una bodega muy conocida del norte de España, de La Rioja, precisamente lo hacen así. No puedo tener un sommelier que me te está contando en tu casa, no, pero sí que puedo tener una página web, un vídeo que se te abrirá cuando escanees o cuando o pinches un, un enlace. Esto es una oportunidad que nos da la transformación digital. La otra oportunidad que también tenemos que tener en cuenta es que no todo va, va digital viene para afuera. Hay muchas cosas que eh, la transformación digital nos ofrece para adentro. Puerta para adentro, el portón de la nave para adentro, eh, dentro incluso de nuestras cabecitas si trabajamos eh, solos o trabajamos como, como freelance en red, pero no vale la transformación digital. Oye, que me han dicho que Asana. ¿Para qué? Oye, que me han dicho que Trello. ¿Para qué? La transformación digital merece la pena cuando nos mejora la productividad de nuestro equipo, de nuestro proceso productivo o de nosotros mismos y o cuando automatiza una parte de los procesos y procedimientos de nuestro negocio. Si no, haz como lo estás haciendo hasta ahora ¿vale? y céntrate en otro apartado de la digitalización. No todo es fácilmente auto, eh, automatizable y no todo sale bien parado cuando se automatiza. Otro eh, tema que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de la transformación digital, antes de llegar a la definición, son los retos a los cuales se enfrenta el proceso de digitalización o la empresa que está eh, transformándose digitalmente. ¿Por qué lo estoy hablando antes de, de, de, de, de, de cómo se come esto? Porque esto ya explica muchísimo. Enfoque estratégico y la cultura organizativa de la empresa. Por favor, si sigues utilizando FAX en el año 2020, pues te va a ser extremadamente difícil pasarte a las aplicaciones en la nube. Mm, empieza por cosas en local y ya pues vas trabajando, a lo mejor no mandándolo por correo electrónico, pero haciendo fotos, escaneando, busca una habichuela. Enfoque estratégico, no pretendamos pasar de una empresa de corte muy tradicional, que le iba bien, no estoy diciendo, estas empresas tienen que existir y les va muy bien y son necesarias, pero no pretendamos pasar a una central de NASA. Mm, todo en su justa medida. Luego... Eh, los retos a los cuales se enfrentan las empresas y por, la, por los cuales tiene que dar el paso la transformación digital porque está llegando una oleada de las empresitas eh, pequeñitas porque empiezan pequeñas las startups tecnológicas que tienen ya en, en la médula eh, metido pues digital, herramientas pues me comunico de una forma domino todas las redes sociales y por el, la característica intrínseca de lo digital, tienen mucha posibilidad de comernos al mercado. ¿Por qué? Porque son negocios disruptivos, pero sobre todo porque la tecnología en muchos casos abarata los costes para el cliente. Entonces. Si dudamos si la transformación digital sí, transformación digital no, que no creo que es el caso, si no, no estaríamos en este curso, tenemos que tener en cuenta que hay nuevos jugadores, nuevos actores que están allí eh, entrando con los dientes muy afilados. Luego, la transformación digital bien llevada nos puede resolver algunas... Eh, algunos retos, algunas eh, demandas que se, que se van generando de una forma eh, reiterativa, cada cinco, cada diez, cada generación, eh, en nuestras empresas, que son temas de liderazgo. ¿Por qué? Porque cada vez que entra la gente joven como que es más difícil um, obligarles, entre comillas, que trabajen, es más difícil motivarles que propongan cosas nuevas, um, es más difícil eh, que entiendan que tenemos que a lo mejor arrimar el hombro, Uf, que no llegamos, que no llegamos, y llegan lo que llamamos los cri crisis de liderazgo. Si vamos al tanto de cómo va evolucionando el usuario, y el usuario también a veces se convierte en nuestro trabajador. Vamos a darnos cuenta que a lo mejor para captar buenos trabajadores, incluso para el reparto, para eh, por ejemplo, para las, las hostestas de, de los eventos en los palacios, de, de personas que están trabajando en relaciones públicas, ya no vale darles una charla motivadora. Hay que ponerle un vídeo muy hipster, en eh, plan youtuber, influencer, y esto sí que va calando. Es decir, eh, este reto, a su vez, se puede revertir en una oportunidad muy grande para nuestras eh, empresas. Y también... Eh, Quiero decir que las empresas que ya están funcionando, están sobreviviendo y están, pues, les está yendo estupendamente bien en el mercado, tienen que tener en cuenta de que la transformación digital eh, es una necesidad, es una oportunidad, pero es que a veces es una obligación casi jurídico-económica. ¿Por qué? Porque, mira, yo he llevado en Málaga un proyecto de, de la oficina técnica para, para bueno, asesoramiento a las empresas, eh, era a distancia, en abril, mayo, junio, que lo llevó Pro Málaga. y ¿sabéis cuál era la principal tragedia de muchos autónomos que hasta el confinamiento les iba bastante bien, pero que después se quedaron abocados a, pues, a dramas familiares. No era que las empresas tenían que cerrar, que sus clientes... Su principal drama de unos cuantos, y no tan pocos, era que no, disp no disponían de certificado digital en confinamiento. Sin el certificado digital, o sea, sub, de forma subyacente, sin digitalización, mi conversación con las administraciones públicas, no podían solicitar ni ERTEs, ni ceses de actividad, ni las ayudas de autónomo, para autónomos donde, donde procedía, ni tampoco, en muchos casos, podían solicitar ni siquiera las ayudas sociales para sus familias. Y no había vuelta atrás durante tres meses. O sea, transformación digital también es el, la comunicación con la normativa o con los que ejecutan esta normativa. Y esto afecta positiva o negativamente a nuestras empresas. Y eh, yo, como siempre digo, hay un potencial enorme a, que tenemos las empresas para utilizar los datos pero muchas veces no nos dicen muy bien cuándo un dato vale, de qué fuerte vale. Es una parte de transformación digital. Yo cuando trabajo con algunos emprendedores, incluso de las tecnologías muy sofisticadas, y ellos dicen, mira, vamos a hacer un estudio de mercado porque yo quiero aquí business intelligence y, y las cositas de analíticas, de estas de esta cosas que suenan super guay, pero que después se reduce a que 5% de algo está dando un positivo. 95 está dando negativo. Eh, dicen: Pues vamos a generar aquí las cosas. Le digo: Para, esto está guay de Paraguay. Dime: ¿de dónde vienen tus datos? Y en 85% de los proyectos más listos, más disruptivos, más tecnológicos, el dato viene de prensa, de blogs, de publicaciones. Este no es un dato para tomar decisiones empresariales ni sobre la estrategia. Es decir, la transformación digital para cada una de nuestras empresas también reside en sabes exactamente cuál y dónde está el dato que va a marcar ¿Pasarán o no pasarán de tu sector o de tu empresa? ¿Realmente es una encuesta EPA? ¿Realmente son los datos de consumo? ¿O a lo mejor son los eh, índices de compra de no sé, esmalte de uñas por parte de, de las chicas? Porque tú eres el proveedor de los químicos y en el momento que no estás derribando a un sector lo puedes trasladar a otro y un largo, etcétera, etcétera. etcétera Es decir, tener en cuenta que el dato también es una parte esencial de lo que es la transformación digital. Siguiente gran apunte. Olvidaos que la transformación depende de tecnología. Pues no, no, no, no, no, no. no. Y hablando en plata, aunque se está grabando, no es la tecnología que nos va a joder la marrana. Serán personas, por lo tanto, la transformación digital va de personas y de interacción de las personas, o con interfaces, o entre sí, a través de unos dispositivos o de unas conexiones tecnológicas. Por eso, si vuestros clientes tienen un perfil tecnológico A, no pretendáis eh, sofisticarlo demasiado o, por lo contrario, tratarles de borregos. Tiene que ser siempre una respuesta a nivel adecuado de cómo son las personas que interactúan con nuestro negocio. Y estas personas son los clientes, primero, trabajadores o colaboradores, si estamos trabajando en red, segundo, proveedores y colaboradores empresariales, tercero, y la administración. ¿Por qué digo que administración también? Porque, ojo, cuando queremos hacer un ERE, un ERTE, eh, una a lo mejor reducción de lo que sea, o pedir una, un fraccionamiento de pagos a, a la hacienda autonómica o a la hacienda, a hacienda general o fraccionamiento de, de, de retenciones de seguridad social y no hablamos, no nos comunicamos en un lenguaje que espera la otra parte. Pues no va a decir todo menos bonitos, ¿vale? Pero eso es una parte positiva que tenemos que alcanzar, es decir, dirigirnos en un formato con un lenguaje y por los canales tecnológicos digitales adecuados a nuestro, nuestro destinatario. Pero también tenemos que tener en cuenta de que especialmente a nuestros clientes, usuarios, y trabajadores tenemos que uh, enamorarles para que sean eh, el centro y la parte proactiva de la transformación digital. Si alguno de vosotros ha pretendido cambiar algo en su empresa y no contar con los trabajadores, aunque cree aquí mando yo, pues esperemos. Porque desde los administrativos hasta los responsables o los directores de, de ventas, si están a la de no, pues no avanzaremos. ¿Por qué? Porque las personas cuando les decimos, como la viñeta abajo, ¿quién quiere un cambio? Todos queremos un, un cambio porque cambio percibimos psicológicamente que es positivo. Transformación digital, para colmo, es guay. Imaginaos, mira que ahora nosotros somos un taller de mecánica y ahora vamos a ser digitales. Pues aquí la medallita para la madre, la abuela o para los hijos y nietos, pues guay. Muy bien. Pero cuando decimos, sí, sí, la transformación digital, pero vas a tener que... Ahora, por la mañana, hacer un pequeño inventario y programar tu, tu, tu forma de trabajo para optimizar con quién podemos enganchar por otro, por otro lado, para que encajen más coches. O a lo mejor las reparaciones más rápidas las vamos a pasar de forma... ta, ta, ta, ta. ta. Yo, como siempre. O sea, la transformación digital eh, no es una imposición, es un baile de dos o de tres, pero donde se ofrece siempre algo, flexibilidad, mejora, y no me refiero a subidas salariales, sino llegar a un convencimiento que las personas involucradas realmente Incluso si en principio les va a costar porque hay una, una parte de aprendizaje, eh, van a sacar el provecho y van a poder funcionar mejor. Todos, todos, absolutamente todos, queremos ser a cierta medida felices en nuestros trabajos. Y si la estrategia de transformación digital nos desgracia, pues ya vamos a enseñar a la estrategia de, de, de transformación digital mmm, a ver cómo la capamos. Y, y eso junto con, con el tema de tener muy en cuenta hasta dónde podemos llegar más o menos es eh, la importancia de la transformación digital. Por lo tanto, para que nos quedemos con tres grandes conceptos. La transformación eh, digital es un proceso, no es un fin en sí mismo. Es una estrategia o es un itinerario estratégico que nos llega a una finalidad, ya sea sostenibilidad, supervivencia, mejora de ventas, mejora de, de facturación, eh, automatización, llegar a otros mercados, eh, vender más, mejor, etcétera, etcétera. Pero también es eh, una adquisición de ciertas capacidades. De ciertos eh, cambios positivos dentro de nuestras organizaciones, incluso si nuestra organización estoy yo, conmigo, para mí misma. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la tecnología digital puede aplicarse también en un trabajo eh, mejor organizado, más productivo, menos agobiante de persona que está trabajando como freelance. Se puede sacar muchísimo y puede ahorrar muchas visitas comerciales si se eh, lleva bien. Por lo tanto, eh, hay una parte organizativa cuando hay un equipo, pero también hay una parte de... Eh, automatización de ciertos mm, eh, procesos y de ciertas actuaciones cuando estamos hablando de los freelance o de los autónomos que trabajan eh, de forma mm, unitaria. Bueno, estamos llegando a lo siguiente. Creo que voy bastante bien de tiempo. ¡Ja! Cumpliré. Es rara, Avis, que no, no me vaya de, de dos horas, pero lo prometido es deuda. Impacto de la transformación digital, la que suele tener y la que puede tener la transformación digital sobre la estrategia o sobre el modelo de negocio de una empresa. Esto es muy importante a tener en cuenta desde principio. Y yo siempre cuando hacemos los proyectos o de mentorización o de, o de consultoría, siempre lo digo, las métricas, las métricas, las métricas. No implantes o no implementes nada hasta que no tienes estimado, porque no a veces se puede medir así eh, de forma muy, eh, muy exacta, pero por lo menos estimado, qué impacto va a tener cada una de las decisiones o cada uno de los pasos que vas a dar implantando algún cambio sobre tu estrategia o sobre tu modelo de negocio. Porque la buena voluntad o, o una motivación intrínseca que podamos tener para mejorar nuestros negocios, primero, puede diluirse en, eh, en la maraña de, de acontecimientos cotidianos, eso por un lado, pero por otro lado, si no medimos desde el principio y no tenemos claro el impacto, no vamos a saber nunca si esto ha servido para algo. Porque está muy bien decir, pues mira, oye, a mí la gente, por ejemplo, me pide a los bocadillos y eso por, por WhatsApp y, por, y me lo pagan por Bizum eh, y, y después pues lo preparamos con un código de barras que no hace falta que lo toquen y cada uno sabe lo suyo. Pero ¿tú cuánto tiempo pierdes en esto? ¿Qué has ganado con esto? Que está así de molón, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿has subido el precio o es solamente para vender? Porque te estabas quedando sin, sin clientes. Pues no, impacto significa medir. Impacto significa saber para qué demonios lo estoy haciendo. Y a veces nos llevamos unas sorpresas. Muy importante, dependiendo de tipo de nuestro negocio, de en qué sector nos encontramos y en qué manera vamos a ensacar nuestra eh, transformación digital. Esta afectará o todos o algunos de estos eh, campos de, de, de, de actuación dentro de una empresa. Seguro que afectará el modelo de negocio, ¿vale? Aquí hay algunas herramientas que se pueden utilizar, como veis, que son cosas así súper guay de Paraguay, pero lo importante son estos. Son cómo enfocará un modelo de negocio, ¿Cómo afectará el, eh, la forma de, de toma de decisiones? ¿Cuál va a ser la digamos, implicación del tema digital, digitalización, transformación digital con la estrategia financiera? Eso es muy importante. Y no estoy hablando de, de, de temas tipo bitcoins o, o minería de, de, de, de fuentes alternativas. No, No, no, no. Estoy hablando que muchas veces, haciendo una... Eh, un análisis predictivo de algunos, eh, algunas herramientas podemos mejorar nuestro, nuestra liquidez o nuestra solvencia simplemente utilizando de forma adecuada las, herramient las herramientas o los instrumentos que nos da cualquiera entidad bancaria. ¿Por qué? Porque a veces, si sabemos que hay una coyuntura, hay una erdita que baja, que, que sube, que el Ivo, no sé cuánto, que las tasas de cambio que ahora se vende más, que ahora vienen vacas flacas por temporadas, pues podemos ir pasando de diferentes eh, eh, herramientas tipo crédito, tipo póliza de, de, de seguros, eh, utilizar el renting en ciertas eh, campañas de ventas, en otras utilizar el y todo esto nos permite la transformación digital. Patearse todas las semanas, bueno, ya no digo todos los días, las oficinas bancarias es inviable, pero con la transformación digital, es decir, enchufando las fuentes de información que se procesen con una fácil, eh, un fácil software o una aplicación en nuestro móvil, podemos ir ganando 5, 10, a veces hasta 20% del negocio sin plan con algo que a priori no es nuestro core. La transformación digital también afectará la innovación y todo lo que es generar nuevas líneas de negocio. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que podemos dirigirnos a, eh, a través de las redes sociales a ah, las eh, mujeres jóvenes que viven solas, viven de alquiler en las grandes ciudades y capitales europeas, pues automáticamente no solamente eh, va a ser probable que vendamos hoy, oh, perdón, disculpad eh, vendamos nuestro producto o servicio, pero seguramente se nos ocurrirán los servicios adicionales o complementarios que ampliarán nuestra cartera, nuestro portfolio. No voy a hablar cómo transformación afecta al marketing y e interacción o entendimiento del cliente. Es esencial, es una de las principales capas o áreas de empresa, dependiendo cómo está articulada en cada uno de, de los negocios. Pero afecta no solamente al marketing, que eso muchas veces lo tenemos muy, muy metido en las cabezas, pero afecta muchísimo la gestión comercial. Los comerciales desde hace un montón de años ya salen con los PDAs que mientras están haciendo una visita comercial, una persona administrativa les está modificando la propuesta, el portfolio y ya pueden enseñar un PDF o una presentación multimedia con los datos ajustados, por ejemplo, a superficie a la cual nos dirigimos para que sea una cosa muy concreta, muy a medida, muy personalizada, que esto siempre convence más. Y finalmente, todo lo relacionado con la gestión de personas o gestión de talento humano dentro de las organizaciones. Y aquí hablamos desde toda la plétora de, de aplicaciones de productividad, de tema cómo estamos contratando a las personas, cómo estamos eh, buscando un talento, cómo estamos formando a nuestros propios trabajadores. Porque ¿a quién no le ha pasado por la cabeza cuando teníamos nuestros trabajadores, a lo mejor? Un poco parados, no quiero decir de vacaciones, porque para nada eran vacaciones, eh, pero un poco parados eh, en casas, en formato de teletrabajo, porque nuestro sector no era susceptible a acogerse a los ERTEs y decimos, a ver, ¿qué hago con ellos? Dice, no, no quiero despedir, no voy a despedir, vamos a pechugar todos, no estamos vendiendo, no puede estar produciendo, ¿qué, qué, ¿qué hago con ellos? Bueno, entonces, la formación digital, formación, eh, digamos, continua a través de dispositivos, era un comodín. Primero, se preparaba el equipo para cometer nuevos retos eh, y, por otro lado, pues se mantenía activo y, de alguna forma, motivado para continuar, digamos, el esfuerzo dentro de la organización. Eso también es una capa nada desdeñable que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la transformación digital. Ahora, importante, importante sobre el impacto de la transformación digital. A los clientes les da exactamente igual... Salvo cuatro frikis del turno que quieren tener el último modelo y una tecnología más disruptiva, pero estos son muy pocos, salvo que tú eres la empresa X-Space y, y quieres captar clientes que volarán en primera tanda al Marte, eh, les da igual la tripa, les da igual la tecnología que subyace. Bueno hasta el punto de que sea compatible con su portátil o con su teléfono móvil. Si no es compatible, ya tenemos el problema. Pero esto ya es otro tema. ¿Qué les gusta a los clientes? A los clientes les gusta que se satisfaga su necesidad o su gusto. Les da igual que sea más digital, menos digital. Por lo tanto, tenemos que eh, centrarnos mmm, absolutamente eh, todo el esfuerzo. En la usabilidad, en cómo nos comunicamos, pero no elogiar demasiado eh, qué hemos utilizado para llegar hasta allí. Si tú, a través de unas campañas, de un merchandising, de hacer, eh, por ejemplo, eh, patrocinios a los eventos benéficos deportivos, has captado una base de datos de clientes, y eh, que evidentemente han firmado todo dentro de la ley, de los, eh, del el tema de, de protección de datos, eh, una base de datos de gente interesada en ciertos servicios, en ciertas, eh, en ciertas actividades que tú quieres ofrecer, por ejemplo, porque eres un gimnasio o eres un entrenador personal o eres una tienda que va a estar mandando cestas de pruebas de eh, productos eh, nutracéuticos, por ejemplo, pues mm, les da igual que tú... Has llegado durante tres meses, siete meses, diez años mmm, elaborando una estrategia. No. Mmm, ¿A mí qué me estás dando? Entonces, la transformación digital también mmm, tiene un impacto muy claro sobre cómo nos dirigimos a los clientes. Primero, nos dirigimos para satisfacer su necesidad y darles algo que perciban como valor, eso es obvio, pero a la vez acortan las distancias. Ya no son catálogos que están, mmm, eh, no sé cuánto, voy a probarlo, no, es inmediato. Si alguien lo quiere, te lo preguntará por el chatbot o te lo preguntará por el correo electrónico y si pones WhatsApp, pues prepárate porque hay que responder a este WhatsApp si te transformas digitalmente. Si no, deja un teléfono fijo. Todos tenemos asumido que al teléfono fijo, o no se llama nunca, o se llama entre las 9 y las 3 de la tarde. Por eso, a los clientes son, eh, los, clientes son los principales eh, motivadores o, o agentes que van a dirigir hacia dónde y hacia dónde va a tener el impacto nuestra transformación digital. La transformación digital. Es una estrategia, pero impacta sobre estrategia, impacta sobre la estrategia o modelo de negocio general de la empresa, pero también en muchos casos impacta en las estrategias específicas, en la estrategia de venta, estrategia de precios, estrategia de fidelización, estrategia a lo mejor de almacenamiento, porque si tenemos eh, posibilidad de escanear todo lo que entra en almacén, no tenemos que tener mucho stock, etcétera, etcétera. Y esa transformación digital, cuando impacta sobre estas estrategias, es muy necesario saber si la dirección a la que está tomando la estrategia evolucionada a través de la transformación digital es la que nosotros realmente estamos buscando porque imaginamos un supuesto donde nosotros habitualmente vendemos a las tiendas minoristas, eh, por ejemplo en Andalucía, nuestro producto, el sea que él sea, ya sea un producto todo, eh, alimentario, un producto por ejemplo un compuesto químico, eh, maquinaria, etcétera, etcétera. Digitalizamos, ejemplo, nuestro almacén. Vemos que a lo mejor estamos gastando mucho por ciertas temporadas. Reducimos nuestro stock y nos llega un pedido grande. Y decimos, ¡ostras! Esto no era lo que yo pretendía. Es decir, que si nosotros trabajamos muy a, como respuesta a vaivenes con coyunturales, a lo mejor tener mucha analítica de, de las, del almacén es secundario. No que no sea importante, lo importante lo es, pero que puede ser secundario frente a la captación más eficaz a estos clientes que hagan pedidos grandes y que los hagan de una forma reiterativa. Si nosotros podemos prever o porque a lo mejor ellos tienen más pedidos. Porque imaginaos una empresa, un taller de, de mecánica de la eh, maquinaria agrícola eh, que nos está haciendo los pedidos de tuerco, tuercas, llantas, eh, mmm, cambios, etcétera, etcétera en ciertas épocas del año. Y en otras no tanto, en otras van a ser pedidos puntuales. Si podemos, gracias a las analíticas, elaborar este, esta, este gráfico, probablemente sacaremos muchísimo más provecho de, del mero hecho de, de tener claro que el mes de mayo me lo pedirán y en diciembre, naná, na, uno, porque se le ha reventado algo en la mitad del campo y no le queda otra, ¿vale? Pero no meternos en los grandes cambios de, de, del almacén o de la política de los proveedores. La transformación digital... Afectará un modelo de negocio en totalidad, pero a veces dejará algunos ámbitos, algunos departamentos, algunas partes de nuestras empresas tal como estaban. No siempre va a haber un impacto por igual en todas las partes de la empresa. Depende a qué nos, eh, a qué pretendemos eh, cambiar y hacia dónde nos dirigimos. ¡Buah! Esto lo he traído, pero voy a simplemente mencionar. La transformación impacta sobre el modelo de negocio, estrategia y cultura de la organización. Esto es muy importante. ¿Por qué? No pretendáis, incluso si estáis trabajando solos, que cuando empezaréis a utilizar las herramientas digitales, cambiaréis la forma de comunicaros, eh, seguiréis igual. Siempre se produce un cambio en la cultura organizacional. A veces es positivo, la mayoría de las veces eh, transformación digital, llevada bien y de forma paulatina, eh, produce un cambio positivo, pero también produce a veces cambios negativos. Y esto hay que prever y hay que tener muy en cuenta. También eh, produce un cambio y un impacto positivo o negativo, sobre lo que llaman los stakeholders, todos los grupos o todas las personas, todos los agentes que influyen sobre nuestro negocio. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con uh, las explotaciones ganaderas porcinas, que la forma de comunicarse, de mandar, eh, por ejemplo, nueva oferta, siempre es a través de una visita comercial, a nosotros, sin avisar, se nos ocurre, me voy a digitalizar, voy a hacer un guay de Paraguay, un vídeo que le mandaré por WhatsApp al dueño de la explotación, eh, pues puede ser que nos salga el tiro por la culata. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que a veces ir demasiado lejos no nos garantiza el maximizar el, el resultado. Y este, este apunte os lo dejo especialmente en la, en la parte de las personas y los grupos de influencia que haya dentro o alrededor del negocio. Porque, volvamos a lo mismo, las personas son el principal motor pero también es el principal freno para la transformación digital. Liderazgo eh, también se sentirá, verá afectado por la transformación digital. Eh, olvidémonos que mando y ordeno va a funcionar cuando estamos trabajando a lo mejor con los eh, formatos de flexibilidad laboral, o sea, teletrabajo, eh, trabajo parcialmente, desde casa, etcétera, etcétera. Allí no funciona un liderazgo autoritario. Tenemos que cambiar. Si una empresa, un despacho de abogados, que siempre era una reunión eh, lunes por la mañana, despachamos, cuéntame cómo te va, el viernes al final, antes de irnos a tomar una cervecita, bueno, ¿y por qué no has hecho esto? ¿Y por qué estás tardando tanto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pasamos a dar un servicio parcialmente digital, pero sobre todo a mm, teletrabajar con nuestros abogados, nuestros pasantes, nuestros administrativos. No hay forma que alguien, a través de la pantalla, se sienta igual de presionado que cara a cara. Se nos ha derrumbado Castillo de Leipes, tenemos que cambiar nuestra forma de liderazgo. Tiene que ser más participativo, más dialogante, más eh, enfocado a, a la persona, porque qué es lo que quiere para que aporte. Y, finalmente, también nuestra transformación digital, por muy pequeñas o muy grandes que sean nuestras, nuestras empresas, afectarán el entorno. Afectarán el entorno en muchos casos, y esto se quiere destacar siempre en transformación digital, en forma de mejoras medioambientales, en forma de uso de recursos, etcétera, etcétera. Pero también hay ciertas, eh, digamos, desventajas de la transformación digital, que puede ser um, desde los ruidos, desde el tema de, de las redes, que no está tan claro, que si estás eh, en una vivienda que a su vez es durante 12 horas un, un lugar de trabajo, no hay algunos efectos nocivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? La transformación digital también tiene un impacto muy relevante que eh, tiene que producir optimización. Se puede optimizar el proceso, se puede optimizar los resultados, se puede optimizar los recursos necesarios. Pero yo os invito que cuando vayáis de, um, a reflexionar, um, voy a hacer o cómo voy a hacer la transformación digital, eh, entre otras preguntas, también os planteéis esta. ¿Qué quiero o qué voy a optimizar? ¿Qué voy a mejorar? ¿Qué voy a ahorrar? Porque mmm, tienes que decidirte por una cosa. Eso como con, en la vida. Es muy difícil eh, optimizar todo a la vez. El coste es demasiado grande y la incertidumbre en el riesgo es demasiado eh, sustancioso, ¿vale? Sustancial, perdón. <ríe> y lo siguiente. Lo que no se mide, o sea, elijo qué optimizo. Optimizo esto. ¿En qué por ciento lo optimizo? Entonces, voy a optimizar mi fuerza de ventas. ¿Esto qué pamplina es? Vale. Voy a optimizar mi fuerza de, de, de ventas. Voy a hacer que a través de los canales digitales vendamos a este segmento tanto por ciento más de este producto, este servicio. Y comprobar si se ha hecho. ¿En qué temporalidad? Lo que no se mide, no se mejora. Oh, os he traído aquí un ejemplo, es un, un ejemplo bastante curioso, eh, si queréis os, eh, os facilito también a través de, de Manuel eh, un, un breve post um, que habla sobre a veces la importancia que no damos lo suficientemente a, um, al enfoque de... Usuario como el centro, usuario-cliente como el centro de todo el proceso de la transformación digital. Eso simplemente para que, que veáis, eso es como un, un itinerario, una, ruja, una ruta en, que, que lleva desde que hay, pues mira, he percibido que existe algo que a lo mejor me apetece tener, usar, disfrutar, a convertirse al prescriptor o el cliente fidelizado que, mmm, para colmo, está mmm, diciendo, oye, cómprate esto, tío, qué guay, esto, a mí, esto me ha resuelto la vida, que ya no quiero ninguna otra cosa, esto es panacea para todo, es el mejor cliente. Pero gracias a los canales digitales y gracias a una estrategia digital de interacción con el cliente, en lugar de... Mmm, presentamos una, un folleto, una oferta, o ven escaparate a que se convierta en el, eh, en el prescriptor. Colmo, cuando estábamos hablando de tiendas físicas, es muy difícil ser prescriptor más allá que a tus dos vecinos, tu madre y hermana. Eh, tenemos muchísimos puntos y muchísimas oportunidades donde con diferentes herramientas, con una estrategia adecuada, Podemos eh, reenganchar o conseguir que nuestro cliente se multiplique por uno, por dos, por tres, ya sea compra o ya sea el número de los usuarios. Entonces, si os apetece, eh, para no, no enrollarme muchísimo más, yo os invito a que os echéis vistazos. paso un enlace qué y cómo se relacionan con la transformación digital lo que son los touch points de ventas. Eh, es bastante importante porque cada uno de estos puntitos es una opción nueva de que podemos, con una, eh, un comentario, un pequeño guiño hacia el usuario, eh, volver a engancharlo a nuestro producto o a nuestro servicio o podemos provocar la siguiente compra. No se aplica, evidentemente, a los, proye a los proyectos o los servicios o, o productos que son business to business, es decir, empresa a empresa. Allí la dinámica es un poco diferente. Pero en caso de producto o servicio que estamos vendiendo a los usuarios finales, imaginaos un bar de copas, un chill-out. Un eh, fisioterapeuta con masajes, una clínica dental que está ofreciendo limpieza bucal y blanqueamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si lleva una estrategia bien pensada, eh, basada en transformación digital, puede volver a reutilizar el mismo contacto, el mismo dato de cliente para provocar diferentes compras o al menos que sean embajadores de su marca. Beneficios de la transformación digital. Aquí estoy llegando ya a lo positivo de lo positivo. Mejora la satisfacción de los, clientes, de los trabajadores. Mejora la experiencia de cliente. Bien hecho. Ahorra los costes de las tecnologías de información. Dice, Disculpa, acabas de decir que hace falta inversión y hay que medir los recursos y me dice que eh, ahorra los costes de la, las tecnologías de información. Sí, señores. Porque hasta ahora nos estamos gastando dinerales, pero ingentes, en pagar las licencias, empezando por yo la primera, ¿vale? Las eh, las eh, eh, licencias de Zoom, de GoToMeeting, eh, de Slack... Porque es más fácil si hay más usuarios y así ya trabajo sin plantearme si, si lo necesito o no. Eh, del Microsoft, uf, uf, uf, ¿qué pedazo utilizar OpenOffice si no me paso a Ubuntu que es gratuito? Pues qué coñazo, habría que cambiar todos en la red. ¿Sigo? Pues esto. Una vez que hagamos bien la transformación digital, la implantemos a nivel estratégico, hay un ahorro de costes, sí o sí. Pero siempre os digo, bien hecho y tomada la decisión con cabeza. Aumenta la productividad y aumenta la productividad tanto hacia afuera como hacia adentro. Y eso es muy importante. Si nuestra transformación digital, no confundir, aumentar la productividad con impacto que sea más grande o más pequeño. La productividad, si disminuye en alguna de, de las áreas o los campos, algo va mal no estamos haciendo bien la transformación digital. La transformación digital eh, conlleva un beneficio de aumento la productividad. Si no aumenta, tenemos un problemilla. O hemos ido a demasiado o a lo mejor no estamos eligiendo bien el ámbito o la capa a la, que, a la cual tenemos que a, a atacar. Y también de las empresas tradicionales, eso como con Pringles, seguro que os suena un anuncio que ya es bastante viejo, ¿no? Cuando hagas pop, ya no hay stop. Eh, una vez que empiezas a hacer cosas digitales, se te empiezan a ocurrir un montón de cosas, porque el entorno digital nos invade. Pues, contratamos Netflix. Dice, tío, ¿y si hacemos todos los que no sé cuánto un Netflix y elegimos? Compras en Amazon. Dice, ¿y por qué no vendemos en Amazon? Las nuevas de oportunidades de negocio eh, una vez hecha la transformación o tomada la de decisión sobre la transformación digital, se vuelven recurrentes. Se nos ocurren eh, de una forma muy asidua, sin un gran proceso, a lo mejor, de uf, por dónde tiro. Empiezan así, pam, pam, pam, pam. A veces son acertadas y a veces no. Y ya estoy llegando al fin, fin, fin, fin, ¿vale? Eh, las etapas de forma general, porque como lo digo, Manuel os, eh, os, lo, os lo contará en detalle, con eh, diferentes enfoques, con las herramientas que se pueden utilizar en cada una de las etapas. La transformación digital. Eh, esto es tal cual como, como aparece. Si yo os preguntara, y no vamos a hacer ahora mismo a lo mejor tercer grado de, a esas horas, ¿de quién está dirigiendo la transformación digital de tu empresa, de tu proyecto ahora mismo? 99%, mi empresa inclusive, en casa de, de raro cuchillo de palo, hay que reconocer que es coronavirus o la pandemia o la situación habitual. Y esa no es la eh, característica o la circunstancia adecuada. No se puede tomar las decisiones por la presión. Hay que tener en cuenta las tendencias, los factores externos, la coyuntura que pocas veces ocurre de una forma tan precipitada como esta pandemia. Es cierto, pero ya había algunos eh, eh, indicios desde hace 10 años y esto, venga, mientras la cosa fluye, que fluya. ¿Vale? Es decir, eh, es cierto que muchas de las transformaciones digitales ha precipitado la pandemia, pero eso no significa que estas eh, transformaciones son necesarias y están bien hechas. Y yo siempre digo, desde la experiencia de, de consultoría y de unos cuantos fracasos estrepitosos de los, de los proyectos que estuvimos llevando a cabo, bueno, hay que reconocer, de, de fracasos se aprende muchísimo. Eh, ¿Es mejor pararse? Sí, hay que facturar, hay que vender, eh, pero no te lances de cabeza porque frustra más y todavía mm, puedes llegar a tener más deudas por el hecho de querer abarcar demasiado con demasiada inmediatez y de una forma poco eh, reflexionada. Eh, transformación digital, por muy pequeña que sea, tiene que tener una base de convencimiento y una decisión que es vital para el negocio. No es una, eh, no es una decisión que se puede dar una marcha atrás fácilmente. A veces es necesario. Hemos elegido un canal eh, digital equivocado. Mm, viramos, nos ajustamos, pero si tienes que dar paso atrás, esto en 90% de, de casos de, de empresas significa el cierre. Y esto es así de duro. Estados evolutivos de la eh, transformación digital. Y no, como yo siempre lo digo, no pretendamos ser todos innovadores y adaptables y escalables y super digitalizados y que trabajamos en red y que tenemos la gente en Bangalore que nos está programando. Porque estos también tienen problemas. No es una panacea ni para todos, ni, ni siquiera para las empresas del mismo sector. Caso a caso. Los negocios tradicionales tienen muchas oportunidades para eh, llevar a cabo la transformación digital y pueden mejorar sus métricas o sus indicadores eh, bastante gracias a la transformación digital. Pero no pretendamos saltar de cero al infinito a base de eh, endeudarnos, de aplicar las herramientas súper complicadas. Hay que ir paso a paso. Se puede a veces, digamos, puentear alguna de, estas, de estos estados, de estas fases pero no es recomendable. Sobre todo no es recomendable si empezamos aquí o aquí, ¿vale? Um, el riesgo eh, roza 100% si quieres pasar de negocio tradicional a un negocio eh, de plataformas a través de la nube con el pago a través de bitcoins. ¡Ostras! ¿Estás preparado? Porque probablemente no. Si tú quieres pasar de un negocio tradicional, imaginémoslo, una tienda física con un canal de venta, incluso ni siquiera sin un e-commerce propiamente implantado. Imaginemos un sitio de imprenta. Un sitio de imprenta que siempre trabaja, pues el teléfono, correo electrónico, los clientes, digamos, habituales, un encargo, un pago con datáfono como mucho o a lo mejor al final de mes. Este sitio podría estar eh, dando un salto a un modelo de negocio o un estado súper innovador, adaptable que a lo mejor eh, los diseños se hacen simplemente metiendo unos datos, probablemente no. Y si se puede desde el punto de vista de tecnología, no se podrá desde el punto de vista de personas. Entonces, miramos muy bien, primer paso, cuando vais a hacer el diagnóstico de vuestra situación, en qué fase os encontráis. A veces, no es un negocio eh, tradicional... 100%, porque ya tenemos una página web, ya atendemos un canal, no sé, por ejemplo, un alojamiento rural en TripAdvisor, entablamos una conversación digital, pues ya hay un poquito más. Como digo, no hay estados puristas, como todo en la vida es muy difícil que sea algo muy exacto, muy purista, pero definamos y hagámonos un poquito así retrospección, aunque duela, en qué estados estamos, porque... No aspiremos llegar aquí si estamos eh, muy al inicio de toda la evolución o toda la carrera de digitalización. Siguiente. La ruta, no nos no confundáis con las fases o con los pasos para, para llevar a cabo de la transformación digital, sino la ruta estratégica, decisiva, mental, de reflexión, de la transformación digital siempre tiene que partir del compromiso de la dirección. Y compromiso de la dirección normalmente se obtiene o se, o se toma esa consideración cuando has, eh, con, cuando has eh, diagnosticado, cuando has analizado dónde estás, en qué situación estás y qué es lo que está ocurriendo. ¿Vale? Compromiso de dirección. Si alguien porque es un departamento, porque es un responsable, por ejemplo, de marketing y está aquí escuchando eh, y dice, pues mira, que yo quiero al, al dueño de la empresa, ya esté presente en todas las decisiones, o no, convencer y que no quiere saber nada, que ya con un correo electrónico es mucho para él o para ella. Tenemos un problema, porque el compromiso de dirección revertirá en el equipo que se destinará en la eh, en este proceso del cambio, de, de definición, de cómo lo vamos a llevar a cabo, en forma en la que se aceptarán las nuevas estrategias que se van a definir de con qué rapidez y con qué recursos vamos a poder contar para llevarlo a cabo, eh, las acciones de implementación de este plan y, finalmente, si se validarán o no nuestros, eh, nuestras métricas o nuestros eh, índices, lo que nosotros consideramos como el resultado positivo o negativo de la, ru de la ruta de, de transformación digital. Esto ya, os prometo, las últimas diapos. Eh, plan de transformación digital tiene dos grandes etapas. Una etapa de análisis, um, se corresponde más o menos hasta aquí, vale en esos primeros tres, tres casillas, y la etapa de acción, que es a partir de aquí. Y es muy importante, después, dependiendo de vuestra organización, de vuestro sector, de vuestra industria, eh, variará o va a ser más complejo o, o más, eh, más directo. Pero la etapa de análisis no se debe saltar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no puedes transformar algo que desconoces. Y no puedes transformar algo que no sabes si... Tienes las mismas características que mayoría de, de tu sector. No puedes transformar algo que no sabes eh, cómo habría que transformarlo. ¿vale? También eh, si en la etapa de análisis no cuentas lo que decimos eh, antes de un histórico de las cosas que han acontecido en la organización o en el sector, si son empresas de, de, de poca antigüedad, probablemente no vamos a poder prever contingencias y créeme en transformación digital lo que habrá es contingencias. Apunta pala. Necesitamos analizar las debilidades y fortalezas. Si hay un equipo que está dispuesto a echarse un sábado aprendiendo, comunicarse de una forma, aunque sea como un networking así con cervecita, bien, pero si tenemos un equipo donde que nos respondan al WhatsApp, incluso para cuando digamos, oye, que ha reventado la cañería, no vengáis el lunes a la empresa porque tenemos allí el bombeo, pues eh, tenemos un problema. Es decir, hay que analizar las debilidades y fortalezas. Y hay que analizarlo desde el punto de vista del equipo, de recursos, pero también de nuestra posición en el mercado. Hay momentos en la situación o la posición de la empresa en el mercado que son más propicios para la transformación digital. Otros, no tanto. Entonces, a lo mejor habrá que esperar o hay, habrá que hacer Pases previas. Y finalmente, eh, lo que dije, posicionémonos o pongámonos un cartelito, evidentemente para nosotros mismos, sobre eh, esa etapa o ese estadio en la que nos encontramos en la digitalización o, o transformación digital. O en qué grado de madurez digital se encuentra nuestra empresa. Sin eso, no vamos a poder dar el pistoletazo de salida. Y la siguiente etapa es la etapa ya propiamente de la acción, que esto creo que vais a tratar eh, en detalle con Manuel, por eso yo ya estoy terminando. Dos minutos, por favor, dos minutos. Eh, establecer los objetivos, lo que hemos dicho antes, identificar las capas y áreas que queremos eh, poner de relieve en el proceso de transformación, determinar... ¿Qué y cómo afectará cada una de las acciones que vamos a hacer? Calendarizar todo, medir si se ha avanzado en tiempo correcto o no, eh, buscar apoyos y, eh, como yo lo digo... No pretendamos que todo vaya bien, porque siempre, siempre hay problemas. Hay problemas que pueden surgir por el compromiso, problemas que pueden surgir por el proceso, por muy bien definido que sea, pero también pueden surgir por los factores externos, o sea, se nos cruza un coronavirus y que frenará por un tiempo concreto eh, lo que estuvimos eh, implantando o lo estuvimos desarrollando. Yo por mi parte, muchísimas gracias a todos, eh, como dije, para no dilatarlo demasiado, porque veo que estamos ya aquí algunos bastante eh, cansados, algunos eh, tendrían que irse, la grabación va a estar disponible, eh, la, Manuel lo subirá, pero también si tenéis algunas eh, dudas, preguntas, si Ana lo ve bien, pues puedo responder en un momento dado o por la plataforma o incluso, incluso si, si queréis, pues yo os doy la libertad para contactar conmigo por correo electrónico sin compromiso alguno, pues muchísimas gracias, espero que no haya ido demasiado rápido, que tiendo a hacerlo, pero si os puedo desear algo, pues intentad transformaros digitalmente como empresas, pero no intentéis eh, convertiros en Google en Google o en Facebook de sopetón. A veces es mejor ir poco a poco, eh, ir con cabeza e ir midiendo cuánto sería el coste de oportunidad de todo lo que estoy haciendo. ¿vale? Bueno, por mi parte, muchísimas gracias y yo espero ya que he cumplido con el tiempo, ¿verdad, Ana? Ha cumplido, ha cumplido, pero si alguien necesita algo, que lo pregunte. Verás, que no pasa nada si nos pasamos cinco minutitos. Nadie tiene ninguna pregunta. ¿Alguien tiene algo? Nada? Yo creo que eso ha sido Perfecto. como un poco como bofetada de, de primera, que hay muchas cosas debo, que te Debo decirte que me ha gustado muchísimo, eh, la más Bueno, gracias. Me ha gustado mucho. Me ha enganchado y eso que me he tenido que desenganchar por teléfono porque me han llamado y cosas, y me he vuelto a enganchar y, y la verdad es que me ha resultado la mar de interés. A mí el tema me mola. No sé si se nota o no. Sí, si nota, se nota. Charlar, se nota. Ch charlar horas y horas. Eh, y a veces, pues. Temo que a lo mejor saturo pero No, no, para nada Lo que, sea, lo que, lo que necesitéis si, si, si Ana Y Manolo lo veis eh, conveniente Yo estoy a vuestra disposición eh, y, y no os cortéis Vale eh, yo no, aquí me están grabando, pues me, me refreno un poco, pero suelo, suelo ir así, o sea, no, olvídate, no, no, por favor, dedícate a otra cosa. Soy de, de esos consultores que después queman los puentes, eh, tiran el napalm. Bueno, <risa> bueno gracias, pues señor. muchísimas gracias a todos Muchas gracias. gracias ha sido señor. fantástico. La verdad que ha sido un, un magnífico punto de partida aterrizar el, el tema, como lo has hecho. Y bueno, quiero recordar que, porque lo habéis preguntado a algunos a través de, del chat, que va, queda grabado, ha estado grabando Ana, se colgará en la plataforma y podréis disponer de, de, de, de la grabación para visualizarla las veces que queráis, ir al punto concreto, repetir, etcétera, etcétera. Y que también tenemos un foro en esta primera unidad disponible para que planteéis esas dudas que, como bien decía también Inés, ¿no?, que, o Ana, que, que hay que dar un poco de tiempo para valorarlas y seguramente que surgen para que las podáis plasmar ahí y bien directamente yo o yo a través de, de Inés, pues os daremos respuesta para que sigamos avanzando en este camino. Ya tenéis todos en vuestro email el aula virtual para que podáis eh, acceder al contenido de la unidad 1 que también os va a echar una manita, tanto como Inés, porque ningún contenido es tan maravilloso como una masterclass con Inés. Es así eh, Y cualquier pregunta, ya sabéis, os tenemos os, estamos todos a vuestra disposición. Inés, Manuel y yo. Cualquier cosa, ya sabéis. Venga, pues un saludo a todos y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo. Un beso. Chao. Chao. Gracias.